Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio. Gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señora Barberá, por respeto a esta institución y a una imagen ya bastante maltrecha, deje el escaño. Miren. Senador Espinal, espere un momento. Guarden silencio, por favor. Continúen. Yo voy a hablar igual, aunque griten y aunque patalen, ya lo saben. Miren, señorías del Partido Popular, ustedes traen a esta Cámara una moción que pide formar gobierno sabiendo que en esta Cámara no se forma gobierno, el Gobierno se forma en el Congreso de los Diputados. Y ustedes saben, y ustedes saben señorías del Partido Popular, que no traen una moción a esta Cámara para facilitar la formación de Gobierno. Ustedes traen una moción a esta Cámara para que se hable de la formación de gobierno, que es la operación política en la que llevan inmersos desde el pasado 20 de diciembre. Cuando antes la gente hablaba de política, hablaba de problemas concretos, la gente hablaba de desigualdad, hablaba de precariedad, hablaba de jubilaciones, hablaba de desempleo, hablaba de cosas que conectaban la política con lo cotidiano. Ustedes llevan meses destruyendo la vinculación entre la política y lo cotidiano. ¿Saben por qué? Porque cuanto más lejos está la política de los ciudadanos, mejor les va a los hombres grises del Partido Popular. Miren. Lo único lo único que quieren, lo único que quieren, lo único que quieren decir ustedes cada vez que se habla de formación de gobierno en este país, es que solo hay dos opciones, que gobiernen ustedes o el caos. Y no es cierto. Y Además, no es cierto que la ciudadanía haya decidido que gobiernen ustedes, porque si la ciudadanía hubiera decidido que gobiernen ustedes, les hubiera dado una mayoría absoluta, como les ha dado en Galicia, por la que, por cierto, les felicito. En el Gobierno del Estado no han tenido una mayoría absoluta. En el gobierno de, para el Gobierno del Estado lo que ustedes han obtenido es una minoría mayoritaria en el Congreso de los diputados y lo que necesitan para formar un Gobierno son acuerdos. Y ahí llegamos al meollo de la cuestión. Ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo con nadie porque llevan ustedes considerando a todo el que no pensaba como ustedes, la anti España, demasiado tiempo como para construir acuerdos de Gobierno. Esa es la cuestión. La cuestión es no hablar de política, sino hablar de si gobiernan ustedes o hay caos y la cuestión es que son ustedes incapaces de llegar a acuerdos. Por eso su política es una política que no es de negociación, que no es de acuerdos, que no es de ponerse de acuerdo con diferentes para buscar puntos comunes. Su política es una política de presión, de presión en ruedas de prensa y en medios de comunicación y no de diálogo y negociación. Miren, la clave de la cuestión hoy en nuestro país no es si gobierna Rajoy o no, sino para qué se forma el Gobierno. Nosotros entendemos que hay cuatro cuestiones fundamentales cuatro cuestiones fundamentales que hay que abordar para la formación de gobierno, la que tiene que ver con la desigualdad de renta, la que tiene que ver con la desigualdad de género, la que tiene que ver con la resolución del modelo territorial y la que tiene que ver con la regeneración democrática. Nosotros decimos que hace falta un nuevo modelo productivo que nos saque de la dependencia del cemento y del turismo, decimos que hace falta un modelo de regulación de las relaciones laborales que no siga precarizando a nuestra población y a nuestros jóvenes, decimos que hace falta defender los derechos públicos y desarrollar el estado del bienestar, decimos que hace falta falta un pacto de Estado contra la violencia de género, que hay que romper los techos de cristal para las mujeres en nuestro país y que hay que acortar la diferencia de un 20% que ganan en este país de diferencia un hombre y una mujer por el mismo trabajo y por las mismas horas. Decimos que hace falta reconocer que este es un Estado plurinacional y que en él hay naciones que tienen derecho a decidir su futuro al margen de que ustedes se lo quieran imponer a golpe de banderazo. Y decimos que para regenerar, para regenerar la democracia Podemos acordar muchas cosas, pero la primera vacuna es echarles a ustedes de la Moncloa, señores del Partido Popular. Dicen ustedes, y no quiero dejar de, dicen ustedes, y no quiero dejar de comentarlo, en el texto de esta moción, que quieren formar un Gobierno sin contar con las fuerzas políticas que cuestionan el orden constitucional y la soberanía nacional. Pues miren ustedes, señores del Partido Popular. El orden constitucional no opera solo para el artículo 8 de la Constitución o para lo que a ustedes les da la gana. El orden constitucional se basa, como en todas las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial, en derechos de ciudadanía, en derechos políticos que ustedes vulneran cuando no permiten que se gobierne, que se controle al gobierno en las cámaras, en derechos políticos que se vulneran cuando ustedes aprueban la Ley Mordaza, en derechos sociales que ustedes vulneran, como son el derecho a la vivienda, como son el derecho a los servicios públicos, en una Carta de Derechos que también forma parte de la Constitución española y que ustedes se han saltado a la torera en los años en que han gobernado. Y dos la defensa de la soberanía. ¿Saben ustedes? Nosotros creemos que defender la soberanía no tiene nada que ver nada que ver, con no dejar hablar a la representante de Esquerra Republicana de Cataluña cuando se sube a una tribuna, que defender la soberanía tiene que ver con ir a las reuniones del Consejo de Europa, con ir a la Unión Europea con la cabeza alta mirando a la señora Merkel de tú a tú y decirle que nosotros queremos ser miembros de la Unión Europea para sentarnos a la mesa con los mayores, para ser iguales en derechos, para ser iguales en salarios, para ser iguales a a los países de nuestro entorno, porque somos la cuarta economía de Europa, pero el país más desigual y uno de los que tiene peores servicios públicos de nuestro entorno. Eso es defender la soberanía, defender a nuestra gente y defender sus derechos, no defender la bandera de España y darle con ella en la cabeza a quien no piensa como ustedes. Y por último, y por último, señores del Partido Socialista, compañeros del Partido Socialista, hay Señoría, guarden silencio, por favor. Vaya terminando, senador Espinar. Guarden silencio. Estaba terminando ya. Estaba terminando ya. Hay dos, hay dos modelos de país, hay dos modelos de país que se confrontan en este tiempo. Cuando hablamos de desigualdad. Vuestro programa y el nuestro se parecen mucho más que ningún otro. Cuando hablamos de modelo territorial, creo que ponemos, podemos ponernos de acuerdo en que este es un Estado complejo. Cuando hablamos de regeneración democrática, creo que la podemos construir mejor con vosotros que con el Partido Popular. Creo que tenemos muchas cosas en común. Creo que estáis siendo valientes. Creo que estáis defendiendo Termine, un proyecto señoría. político… Termino ya. Termino si me dejan, presidente. Eso, eso también. Creo que estáis siendo valientes y creo que estáis defendiendo un proyecto político autónomo de los poderosos. Falta un empujón más para atrevernos a un gobierno de cambio. Habéis visto, hemos visto todos, cómo operan los poderes fácticos de este país cuando los partidos políticos, cuando las herramientas de cambio quieren ser, ser vine, autónomas. Roma no paga traidores, solo os queda apostar por Espartaco.